Y bueno, eh, creo que todas las iniciativas que tenemos pues, abonan a esta posibilidad de reivindicar el, al pueblo Shiza, y que es un pueblo que, lleno de simbolismos y que tiene su, pues, su propio camino, ¿no? De repente también la geografía oficial, la división política oficial, nos separó, nos dividió de diferentes maneras, pues unos estamos en el distrito de Ixdán, otros en el distrito de Villa Alta, otros en el distrito de Choapan, eh, antes, en el pasado, en el distrito de Teococuilco, ¿no? Cuando Teocuilco era distrito. Y, pero bueno, eh, supongo que también tenía que ver con cuestiones históricas de dividir a los Shiza para... Eh, tal vez, eh, bueno, según eh, algunas referencias que tengo de, de históricas, eh, los pueblos Shiza eran los más rebeldes en la colonia, eran los más reacios a la, a la conquista y a la evangelización. Eh, por ejemplo, este... Eh, he leído en algunas partes que Tiltepec era de los pueblos más difíciles ¿no? y que a, a, todavía hasta finales de 1700 del siglo XVIII y, y quizás hasta todavía en la, en la época de Juárez, un poco antes, todavía tenían este, muchos conflictos con, pues, en principio con la corona y, o con la nueva España, con el virreinato y luego con... Eh, el incipiente Estado-Nación mexicano entonces este, de repente pienso que probablemente también eso tiene que ver con que nos aislaron de esa manera y nos dividieron de esa manera ¿no? para pues dejarnos ahí en, en el rincón como, como le llaman ahora ¿no? O, o como nos llaman ahora y pues bueno si Zaira quieres comentar algo más eh, si no eh, podríamos cerrar el espacio pues efectivamente, o sea, hay toda, eh, digo, yo creo que el, las iniciativas, eh, por ejemplo, una de las cosas que, que hicimos hace un, un par de años con, con Michelle Audic era que él fuera a, a la secundaria en Tanetse y hicieran pues las charlas eh, y todo el tema de cómo leer el zapoteco colonial, que implica otros retos, ¿no? Que, eh, y otras complicaciones de entrenamiento, digamos. Y este y fue muy productivo sobre todo eh, y al menos pienso en mi experiencia personal como eh, estar en contacto con los documentos en, en, en lenguas indígenas y luego estar en contacto con tocar documentos que por ejemplo que venían de mi comunidad era como de lo escribió alguien de mi pueblo hace 200 años esto es increíble ¿no? y al mismo tiempo también eh, por ejemplo el lienzo de tiltepec no la importancia de tiltepec en la región es Bien, bien interesante, ¿no? Eh, los, eh, pues los más bélicos de la región y que tienen un lienzo enorme y bien bonito, ¿no? Este, porque, eh, ver un lienzo siempre es emotivo y, eh, y, y ellos tienen uno, ¿no? De su propia historia, de su, de su propia historia fundacional, ¿no? Entonces, creo que eh, pues acercar este tipo eh, de... de Hace unos días hablaba como de aprendemos eh, pues mucho sobre historia de México, mucho sobre la Revolución Mexicana y aprendemos muy poco de historia local y muy poco eh, de lo que nuestros pueblos significaron en periodos súper amplios de la historia. Entonces, para mí siempre es un nuevo descubrimiento. Justo ahora estoy trabajando un tema de santos este, en la región, o sea de santos, imágenes religiosas, y ha sido un viaje, ¿no? Entonces creo que, eh, que la región tiene un montón para dar y, y hay que hacer, yo eh, siempre creo que hay que hacer tesis y hay que hacer eh, textos y hay que hacer videos y hay que hacer cualquier cosa para la región, de la región para la región, ¿no? Porque también entiendo que muchos eh, investigadores saben mucho de nuestra región pero muy pocos, eh, muy poca gente de la región sabe de la región, ¿no? Entonces creo que eso es es bien importante cómo hacemos divulgación o cómo transmitimos este pues, todo esto que descubrimos pues, a, a la gente cercana a nosotros. O sea, yo cuando descubro algo disfruto mucho contarle a todo el mundo. No sé si es mi instinto de chismosa, pero es como yo, realmente me, me gusta aprender mucho sobre la sierra y creo que eso también mejora nuestra articulación eh, pues como microregión. Como micro Creo que esa es de las cosas que más nos hacen falta, sobre todo, pues en el periodo de despojo que nos encontramos, ¿no? O sea, es un momento histórico de despojo que se viene con todo, ¿no? Proyectos mineros, proyectos carreteros y el papel de la región en eso, ¿no? Entonces, eh, todos los procesos de defensa en la región han sido históricos, ¿qué nos toca a nosotros? ¿no? Creo que esa es una gran pregunta.